Hola amigos, y en los retos de esta semana tenemos los siguientes. Consiste en que nosotros tenemos un globo y lo vamos a reventar con un alfiler cuando pasemos por las personas para ver su reacción, porque yo sé que se asistará mucho. Y el segundo reto consiste en que vamos a mostrar esta pequeña ratita a las personas para ver su reacción. Y sin nada más que decir, acompáñenos a ver los retos. <risa> Puedo botar esta recta. ¡Ay! <risa> <risa> <risa> Disculpa, este, ¿sabes dónde puedo botar esta rata? No. <risa> Ay, tosco, basura. Hola, hola. Amiga, no tendrás tu este primera para mi rata. No. <risa> Me ¡Ah! <ríe> Amiga, disculpa, ¿podrás llevarme para comida a mi rata? Mira, para mi rata. Amiga, disculpa, ¿no tendrás comida mi rata? Ella <risa> ya se el comidita para mi rata. <risa> Amiga, comidito para mi rata. Voy a meter ¿no dos comiditos para mi rata. <risa> Corre. Voy a ¿no dar dos comiditos para mi rata. <risa> Mira, una ratita, ¿no, quiero? ¿no, quiero? no, no quiero. No quiero. Y esos fueron fue los reto retos de, de la S semana. Para. Y no te olvides de suscribirte y dar las manitas arriba porque así nos estarías ayudando un montón. Como siempre en la parte de acá arriba te voy a dejar un enlace. Y si no, también puedes suscribirte en la parte de acá abajo. Hay un botoncito rojo que dice suscríbete. Y si quieres que te mandemos saludos, comparte las publicaciones que hacemos en la página, los videos. No te nuestra página en Facebook que está como Y es yes, momento Entonces, de los, los saludos. saludos. Y un saludo para Gaby Pulqui, para Gabriel Palomino, para Luis González, para Shari Tapia y para Nayemi Lendoza. Y también para Cristal y para Yopla, y para Omar Dudas y, y, y nos vemos la, la próxima, próxima semana. semana.